Hola, en este vídeo mostraré cómo crear un benchmark, o banco de trabajo, en el cual iremos probando distintas configuraciones para probar un comando, el cual se ejecutará en esta línea 57. Para ello, explicaré cómo se crea más o menos un banco de trabajo, ya que este es la ejecución de un programa variando sus parámetros, lo cual permite obtener distintos resultados para posteriormente tratarlos. Para ello, veamos que importamos la librería OS Time. Y otra para copiar. Igualmente podemos ver que el programa que vamos a ejecutar es el programa FFMPEG. También podemos ver que tenemos un archivo como entrada y distintos parámetros de configuración, los cuales son expansibles a múltiples opciones. Estas múltiples opciones serán utilizadas en cada uno de los bucles para ir cambiando cada una de ellas y probar todas las configuraciones posibles. Igualmente es posible crear una configuración mínima o unos vectores más reducidos, de tal forma que sea más rápido la ejecución del, del script. Esto es, esto es útil sobre todo para el tiempo de depuración o el tiempo de creación del, del, del archivo o del ejecutable del banco de trabajo. Igualmente, podemos ver que son tres parámetros los que se van alternando, de tal forma que como tienen múltiples opciones distintas, el número de resultados es bastante amplio, ya que 10 parámetros que se pueden variar con otros 10 segundos parámetros que se pueden variar, con otros 3 terceros parámetros, da un total de 300 tipos distintos de combinaciones que se pueden llegar a realizar. Es posible también realizar otras combinaciones de parámetros reducida, de tal forma que posteriormente se operen para obtener cómo es cada uno de los parámetros o cuál es estadísticamente lo que se, lo que se cree que afecta a cada uno de los parámetros al resultado. Igualmente, podemos ver que comenzamos invocando el parámetro de resultados, el cual iremos aumentando en cada uno de los, de los pasos guardando los resultados que, queremos, que hemos calculado en cada paso. Igualmente, podemos ver que vamos haciendo una serie de operaciones. Al comienzo de la parte principal, vemos que guardamos el tiempo de comienzo, de tal forma que de, con la diferencia del tiempo de comienzo y tiempo final, obtengamos el tiempo de operación. Igualmente, podemos ver que configuramos los parámetros que vamos a pasar al programa mediante una orden previa al, a la ejecución del archivo. Posteriormente a la ejecución, podemos obtener el tiempo de finalización, consiguiendo el tiempo de operación, o definido también como lapse. Igualmente, podemos ver que este, este sistema creaba un archivo nuevo, el cual, al cual podemos acceder para observar sus parámetros, obteniendo también como resultado el parámetro de tamaño, el cual se utilizará también como dato posteriormente. Podemos observar que los, los diferentes resultados se van utilizando y se van añadiendo a los vectores que utilizábamos para crearlos. Posteriormente, se añaden todos estos vectores al vector de resultados, obteniendo el resultado que podremos calcular ahora. Ahora estamos ejecutando el archivo y una vez terminada la ejecución, podemos ver el resultado. Podemos ver que hemos creado una lista de listas con las operaciones que hemos realizado. Esto en ocasiones es complicado de visualizar, de tal forma que es mejor formatear los datos. Para ello se puede crear otro apartado de formateo de datos, independiente a la recolección de la información. Este formateo de datos lo podemos ejecutar, de tal forma que veamos cómo opera. Vemos que ahora ha sacado un archivo de salida, el cual es un archivo que podemos copiar y exportar manualmente a otro programa. Igualmente, podemos observar que también se modificó la forma en la que se demostraban los resultados, de tal forma que podemos elegir cualquiera de las dos visualizaciones. Esta, la primera modificación en tipo archivo podría servirnos para exportarlo a otros archivos o a otros programas. Sin embargo, esta otra modificación del orden res puede servirnos para visualizar los archivos en Python, lo cual puede ser también a veces útil. Igualmente, es posible que queramos una, un formateo de los datos un poco más elaborado. Para ello, podemos incluir cabeceras al formateo de los datos. Podemos visualizar que esto es un poco más complejo que el caso anterior, el cual era únicamente ir recorriendo el archivo de resultados en cada una de sus listas, de tal forma que al llegar al dato, este lo formateamos y posteriormente vamos añadiendo el resultado a un, a un nuevo vector de, de valores ya modificados o ya tabulados. Igualmente, podemos ver que se pueden formatear los, los datos con cabeceras, lo cual es un poco más laborioso. Para ello podemos crear un título o también parte de la cabecera, la cual se puede copiar en bastantes partes del archivo, ya que al ser el resultado un vector multidimensional, generalmente los datos los observamos mejor en dos dimensiones siendo fácilmente comparables. Sin embargo, la multidimensionalidad a tres dimensiones generalmente se hace con múltiples tablas en la cual se varía uno de los datos de entrada. Generalmente, este tipo de múltiples de datos de entrada se utiliza con el menor número de parámetros para el número de tablas, siendo el resto de los parámetros, en ancho y en alto, tablas más altas o más densas, de tal forma que sea más sencillo acceder a los resultados. Sin embargo, acceder a los resultados en más de cuatro dimensiones suele ser complicado. Este, este archivo con cabeceras lo podemos ejecutar para ver cómo se visualizaría. Vemos que para cada valor o para cada cambio del valor de presets, crearíamos una cabecera nueva. Igualmente, podemos ver que crearíamos la cabecera de cada fila de, de resultados, de tal forma que al operarla y ejecutarla vemos una tabla un poco más compleja, viendo en ella las cabeceras y pudiendo extrapolar estos resultados a cualquier otro programa. También podríamos re, re, hacer este bucle de una forma más sencilla, eliminando las cabeceras de cada parte de las tablas, de tal forma que éstas sean añadidas posteriormente. Sin embargo, si queremos hacer un programa para utilizarlo múltiples veces, es recomendable uh, disponer las cabeceras y formatear adecuadamente los textos. También es posible utilizar otros formatos de, de texto para formatear los resultados. En este tipo de archivos se ha utilizado la opción float la cual puedes elegir una anchura de columna y un número de datos o de números de precisión después de la coma. También se puede elegir la precisión tipo G, la cual formatea, formatearía de forma distinta los resultados. Podemos ejecutarlo con, con este otro formato, de tal forma que vemos cómo se visualizaría. Podemos ver que en este caso los puntos no son alineados. Sin embargo, para funciones exponenciales o en las cuales los datos fuesen muy dispares, es decir, de orden de magnitud bastante distintos, este tipo de formato puede ser más adecuado. Igualmente se puede utilizar el formato exponencial, el cual se marca con una E. Este tipo de formato, ingenierilmente, puede ser más correcto y puede mantener los datos de una forma más compacta. Sin embargo, la comparación entre ellos en orden de magnitud puede resultar un poco más dispar, ya que hace falta fijarse en cada uno de los resultados por su número de exponencial. Siendo en ocasiones más importante la comparación de los valores del exponente que el valor de cada uno de, del resto de las cifras. De estos formatos eh, es posible que el formato que más se pueda utilizar o, o la forma más adecuada sea el formato float, pudiendo previamente cambiar el orden de magnitud para que esto se visualice correctamente. Es decir, el, la visualización de los datos se ve mejor en un orden entre las milésimas y, la, y, la, y un número multiplicado por 10.000, de tal forma que si el rango varía siendo distinto es mejor man, cambiar la magnitud o, o, el, o el orden para que estos datos sean visualizados de forma más correcta, ya que es más fácilmente interpretable números cercanos a la unidad a la unidad o entre la unidad y la centena, con los cuales estamos más habituados a operar. Podemos visualizar cómo era esta operación de tipo float con tres decimales y cómo se alineaban los puntos. Igualmente, podemos ver o visualizar estos archivos creados, de tal forma que podemos acceder a un fichero CSV. Este fichero CSV en ocasiones no puede obtener los datos que no están separados por comas. Por ello, estos ficheros CSV deben ser interpretados o leídos en una profundidad mayor, utilizando otros formatos, como por ejemplo... El formato normal, el cual lee los archivos y los separa línea a línea para mostrarlos por pantalla. O el formato de otro formato, en lugar de utilizando una librería explícita para formateo de algunas cadenas, la librería típica de STR para eliminación de los espacios en las cadenas y pasarlos a datos tipo lista. Igualmente, podemos hacer un autoestudiado de los datos, mediante la orden SNIF, el cual está en el, en el paquete o en, el, o en la librería CSV. Podemos ejecutar este apartado para ver cómo operan y cómo se visualizan los resultados. Podemos visualizar cómo es la, la visualización normal de los resultados con el formato estudiado, el cual da un resultado igual que si no se operan los datos. Igualmente, podemos visualizar cómo es la transición a tipo lista, realizando un split en todos los espacios, lo cual nos crea una lista con los resultados. Estos resultados posteriormente pueden operarse para pasarse a datos tipo lumpi o otros similares. Igualmente, podemos ver cómo era la muestra de datos normal y cómo es la muestra de datos de tipo CSV, es decir, que cambiando cada espacio por una coma. Igualmente, podemos visualizar otros tipos de datos no almacenados por nosotros y soportados o proporcionados por otros programas. Esto nos permitirá leer los datos de otros programas y crear archivos que pueden ser de transición para ser utilizados en otros programas. Para ello, deberemos estudiar cómo es el formato de cada archivo, de tal forma que copiemos un tipo de formato para modificar los datos y pasar de un tipo de datos a otro. Observemos cómo esto funcionó. Vemos que hemos abierto un archivo en el cual conseguimos pasar de los datos que tenía a sus datos tabulados tipo lista, los cuales se pueden utilizar en Python. Estos posteriormente se pueden utilizar para filtrarlos o tratarlos en Python de tal forma que obtengamos los valores que queramos de todos los datos disponibles. Igualmente, veamos cómo eran los archivos de datos. Podemos ver cómo es uno, un archivo de datos. En ellos pueden estar distribuidas las distintas secciones en archivos... O apartados, los cuales tienen nombres clave, los cuales son comunes para el programa y con el cual opera. Como por ejemplo, este encabezado, el cual lo marca con uno este disco y el nombre encabezado. Posteriormente, hay una línea completa, la cual da el nombre del archivo del cual es, es origen el cálculo de los datos. También hay, existe otro apartado, el apartado nodos, el cual tiene múltiples líneas. Este, este por ejemplo, tenía 4159 líneas. Podemos ir filtrando cada una de las líneas y separar cada uno de los valores, de tal forma que, por ejemplo, este, este tipo de nodos que eran coordenadas nos dé lugar a un nuevo archivo Numpy, en el cual tengamos el índice de, de la coordenada y las posiciones de las coordenadas, de tal forma que podamos operar con ello. Igualmente, podemos ver que existe otro apartado de elementos, buscando, pudiendo buscar este apartado de elementos con el asterisco element. Posteriormente, vemos que hay más datos que se pueden sacar de, de este archivo, como por ejemplo el tipo y el set, el cual es otro parámetro que se podía eh, interpretar. Igualmente podemos ver que estos datos los podemos extraer para de, en tipo lista para eh, cambiarlos a tipo numpy. Entre la transición de un tipo de elemento y otro tipo de elemento es posible que tengamos que, en, la, en el tratamiento de los archivos, es posible que tengamos que delimitar de dónde hasta dónde es el archivo. En algunas ocasiones podemos buscar su dato inicial, como por ejemplo el asterisco, el cual nos marcaría el comienzo de una nueva sección. Buscando este tipo de carácter, concretaríamos cuál es la longitud de cada una de las secciones, de tal forma que una vez seleccionadas cada una de las secciones podamos ejecutar un script que, que nos modifique los datos para ponerlos en, una, en unas tablas o en unas listas más adecuadas para nuestros programas. Igualmente, pueden existir otro tipos de líneas o omisión de líneas, de tal forma que esto debe ser concretado en, en los tipos de, de archivos de lectura o de interpretación de archivos. Estos archivos generalmente hay que crearlos es proceso para este tipo de archivos, de tal forma que previamente hay que estudiar de qué tipo de archivos origen se trata, para posteriormente pasarlo a otra tipología de archivos eh, final, de tal forma que una vez hecho esto podamos pasar los datos de un programa a otro, de tal forma que estos puedan ser interpretados por el programa destinatario. Igualmente podemos ver que existían más tipos de elementos y más tipos de datos. Estos datos en ocasiones, cada elemento corresponde a una línea, lo cual, es, lo cual suele ser lo más usual. Sin embargo, en otras ocasiones es posible que sea únicamente una línea de, de encabezado la cual, por ejemplo, para distinguir entre una y otra, tendríamos que hacer uso del, del tipo de datos que es de cada uno. En ocasiones, estos tipos de datos eh, son múltiples líneas las que pertenecen a un, a un mismo tipo de datos, pudiendo utilizar esta información y colapsarla en una única línea para crear una matriz más compacta. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sea útil la creación de eh, bancos de trabajo para obtener datos y cómo acceder a otros datos ya creados en otros archivos de datos, de tal forma que posteriormente podamos volver a Python y operarlos y hacer con los datos lo que queramos, tanto leerlos como grabarlos y almacenarlos en un formato ya predeterminado o en un formato creado por nosotros para poder eh, ser accedido de una forma más práctica para nuestros usos Esto eh, suele ser práctico si se trabaja con grandes archivos de datos o se trabaja de forma eh, exhaustiva con datos Eso ha sido todo Adiós.